a las obras de bienestar social de la provincia de Duarte. Pero no tenemos esa garantía de que todos los senadores hagan lo mismo. Veamos, por ejemplo, por provincia. Ahí está. ¿Cuánto les llegan? ¿Cuánto le llegan al? En las diferentes provincias. ¿Cuánto le llegan? Veamos el, veamos el reporte. Sube la imagen, por favor. Y el reporte por provincia de cuánto le llega a cada provincia. Ok, vamos a hacerlo por aquí. Déjame la imagen ahí, si no puedes hacerlo. Por ejemplo, A las diferentes provincias, por ejemplo, Asua, le entran 769 mil pesos mensuales. Mensuales. Barahona, 739. Dajabón, 619 mil pesos mensuales. Una provincia pequeña. El Distrito Nacional, 1,059 mil pesos. La provincia de Duarte, 849 mil pesos. Le entran a se conoce como el bajilito que es la, el Departamento Social del Congreso Nacional de la República Dominicana. Esto que yo estoy leyendo ahí es lo mismo que está ahí en la pantalla. Lo único que no se le está presentando. La Vega, 944. Romana, 779. Vamos a ver las provincias más importantes. Por ejemplo, Hermanas Mirabal, que nos queda cerca y que mucha gente nos sigue. La gestión senatorial recibió en el mes de septiembre 654 mil pesos para obra de bienestar social en la provincia Hermanas Mirabal. Reitero, 654 mil pesos. Este, otras provincias donde nosotros, donde llega nuestra señal, por ejemplo, Samaná, 649 mil pesos entraron a través de la gestión senatorial para ayuda de bienestar social de la población. Nosotros no estamos totalmente en desacuerdo de esto, porque nosotros sabemos que el senador tiene mucha, pero mucha presión social, mucha presión social, gente que le va a pedir y ellos no pueden sacar de su bolsillo. Es la idiosincrasia de la política nuestra. Pero de eso debemos debemos hacer un desmonte a nivel primero de un trabajo de conciencia de indicar a la gente lo que es un senador y cuál es el rol que debe jugar un senador. Ahora, un senador se entra, por ejemplo, al empujado al barrio azul. No puede dar respuesta de su bolsillo. Es la idiosincrasia nuestra. No estamos justificándolo, pero desde la óptica política de la idiosincrasia del dominicano, impuesto al que le da sea lo bueno, sea el bueno. Usted no se puede entrar con el bolsillo vacío hasta un. Tiene que dar un diputado, tiene que dar mucho más un senador, un alcalde, tienen que dar y si dan de su bolsillo, quiebran, porque en la puerta de cada funcionario público mínimo mínimo a las 7 de la mañana hay cuatro gente. Cuatro gente con problemas, compañeros, amigos hermanos de esos funcionarios públicos. ¿Cómo usted le dice que no? Tiene que responderle. El Senado de la República, mediante ese proyecto de gestión social, pues ha creado lo que se ha diabolizado como el barrilito, que no es más que un capítulo del presupuesto del de Congreso Nacional destinado a la acción social. Que de no ser destinado a la acción social tenga por seguro que esos recursos o oh, se le hubiese entregado a los senadores para abultarle su sueldo, su dieta, sus gastos. O si hubiese invertido en otra cosa. Por lo menos aquí está llegando, como hemos dicho, y hay que ser justo. Llegaba y sigue llegando de manera transparente y clara. Y de eso nosotros tenemos constancia en, por ejemplo, el antiguo senador Amiga Romero, pues nosotros este, recibíamos la memoria y estoy seguro que Franklin va a editar la memoria y va a decir punto por punto cómo gastó, cómo invirtió ese dinero que llega a el Senado, al, a la oficina senatorial de la provincia de Duarte. Reiteramos, tenemos el privilegio de que hemos tenido dos personas con alto grado de sensibilidad social y con una visión de, de honradez marcada de honradez y de decencia, de respeto de filantropía pero no siempre es así no siempre es así conocemos muchas provincias que, y sabemos que los recursos no llegan donde deben de llegar entonces, vuelvo y reitero no es que nos opongamos a esto, pero sí es bueno que así como el Listín Diario lo publicó, se ha transparentado mes tras mes para usted saber cuánto llega, por ejemplo, a la provincia de Duarte, cuánto llega a la provincia de Hermana Mirabal, cuánto llega a Samaná, que los ciudadanos se empoderen de esos recursos y le exijan, le reclamen, le pidan, le soliciten a ese senador en qué está gastando. Lo que llega vía el Senado de la República, que es parte del presupuesto nacional y que simplemente la gestión senatorial es la que hace la gestión mediante el poder gestionario de la distribución de ese recurso, dependiendo de las necesidades que se presenten. Nosotros vemos en nuestra oficina senatorial que muy de acuerdo si estamos porque el poder manda un mensaje. Y desde los estamentos del poder se debe enviar un mensaje de bonanza. Yo soy vendedor, soy visitador a médicos, y a nosotros se nos pedía andar entrayado, andar limpiecito, bien recortado, porque la imagen y la expresión que tenemos que dar es precisamente la que motorice las acciones. Pero si usted entra a una oficina del Estado y usted ve que hay calcoma en las puertas, como sucedía antes de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y eso hay que señalarlo, habían calcomas en las puertas. Los cabeteros, los muebles estaban llenos de calcomas. Producto del descuido, de la falta de higiene, de la falta de limpieza de la falta de amor por instituciones públicas. Porque aquí no existe esa civilidad que debe existir entre los dominicanos de que el bien del Estado debe ser protegido. Aquí no existe esa cultura. Aquí las cosas del Estado vamos a destruirla porque eso es de todo, eso es del pueblo. Sí, es el pueblo para el servicio, pero no es el pueblo para que se destruya. Yo estoy de acuerdo con esa remodelación. ¿Quién le dijo a ustedes que no? Yo sí estoy de acuerdo y estoy de acuerdo con todos los gastos e inversiones que sean transparentadas y justificadas. Reitero. Esto del barilito estoy de acuerdo porque un senador sin que se le provea en las manos una herramienta para amortiguar las múltiples necesidades que se le presentan. No hay manera. Y yo estoy seguro que Franklin Romero a esto le da buen uso. Las cosas.